Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 13 de febrero al domingo 19 de febrero del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Empezamos, como sabes, con las cartas de Torin Virtue de la Virgen María. Estaba viendo si podía retrasar un poquito la cámara abrir el ángulo yo creo que esta es la única manera bueno escojo una carta de la virgen maría para saber cuál es el mensaje de la virgen para todos nosotros para esta semana si oyen unos gritos es mi perico este bueno de hecho es una hembra se llama mía y este pues es una gran alegría tener a una mascota adicional es muy participativa <ríe> platica mucho bueno grita no habla en realidad pero se va a entender con mucha facilidad y la dejo salir de la jaula tres o cuatro veces al día entonces bueno ya se la quiere pasar fuera de la jaula todo el día Espero que hayas pasado la semana anterior muy bien y vamos a ver qué nos depara para esta semana las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. be strong, sé fuerte. ¿Se acuerdan que la semana anterior este, habían salido cartas uh, donde dije no me gustó mucho cómo salieron? Y si podía repetirlas, bueno, pues justamente <ríe> empezó con esta. Este. Y dice. I pull myself up and do what needs to be done. Yo me este alisto y hago lo que debe de hacerse, lo que es necesario hacer. Okay. Entonces, bueno, es así como que vamos a centrarnos, vamos a tomar fuerza, energía, iniciativa y resolvamos lo que tenemos que resolver. <risa> a ver cómo salen acá las cartas. La vez anterior, esta era la del perdón. A ver qué sale ahorita. No, compasión. Está mejor, más bonito. Bueno, compasión. Y dice Arcángel Zadkiel, ayúdame a ser compasivo conmigo mismo y con los demás o compasiva conmigo misma y con los demás observo, entiendo, comprendo soy empático, nadie juzga yo amo, amén esto es importante el tratar de ser lo más neutro posible acabo de tener una conversación muy bonita con un amigo que vive en Costa Rica y este justamente estábamos hablando de la diversidad de los seres humanos y cómo somos pues muy diferentes y cómo reaccionamos diferente ante cualquier situación y demás, ¿no? Y es justamente esto lo que nos piden, el ser empáticos, es el entender que somos tan diversos y que cada quien reacciona diferente ante una situación similar. Y no por ende significa que esté bien o mal, eh, sino que pues así somos, ¿no? Y aceptar este hecho ya es ser compasivo el entender de que bueno la capacidad qué sé yo, emocional de tal persona pues tal vez está algo limitada y de la otra persona es mucho más amplia no o la capacidad intelectual o lo que fuera este, entonces al aceptar esto eh, aceptamos a, a las personas como son y sus reacciones o su manera de ser y es parte de la diversidad humana, ¿no? Muy bien, para el día miércoles y jueves la carta dice fuerza, fortaleza, nuevamente en la misma carta, ¿no? Y para el viernes, sábado y domingo la carta dice respeto. Bueno, termino de leer esta, dice fortaleza, Arcángel Miguel, gracias Arcángel Miguel por darme la fuerza y fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén. Y la carta de acá, que no quiere, dice respeto. Es el Arcángel Graciel y dice respeto. Respeto es, eh, respeto libre albedrío de los demás y el mío. Raciel, como regente de las almas, ayúdame a respetar esta situación y decisión. Me respeto. ¿Okay? Entonces, bueno, quién sabe qué habrá acá a mediados de la semana este, que piden que seamos fuertes. Uh, quién sabe qué saldrá, la verdad. Eh, Puede ser, <ríe> en mi caso, por ejemplo, que sea algo... Un paso burocrático donde hay veces que realmente este, no entiendo eh, lo lento del sistema o lo mal del sistema este, cuando estás haciendo pasos burocráticos. Que aparte de la paciencia, bueno, hay veces que dices, bueno, ya, ¿no? Uh, un caso es, por ejemplo, el seguro social de mi papá. Traté de indagar cuántas semanas llegó a cotizar. Me hicieron la vida de cuadritos tan solo para hacer el primer paso para poder indagar cuántas semanas cotizó y al fin y al cabo dije, bueno, ya, que se queden con el dinero, ni modo, o sea, me piden cosas que no puedo darles, ¿no? Una de ellas era un acta de nacimiento que mi padre no tuvo, se perdió en la Segunda Guerra Mundial, y era sin no hay acta de nacimiento, entonces no podemos hacer nada, ¿no? Y ahí es donde a veces es esta fortaleza interna, más allá de la paciencia, ¿no? Y a decir, ok, va, es una situación que no puedo cambiar, este, no puedo luchar en contra de ella, entonces tengo que vivir con esta situación y aceptarla tal cual es, y por eso se necesita una cierta fortaleza. ¿no? Y como dice esta carta, voy a tratar de resolver dentro de mis posibilidades la situación y respetar a, a mí mismo y a los demás. Veamos qué pasa, no suena muy alentadora esta semana, pero este, pues de que podemos, podemos, ¿no? Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, la carta dice, sueños. Es la primera vez que saco esta carta, y pues yo creo que es importante siempre soñar, ¿no? en general, de una manera... Vivida, despierta, de tener los sueños, de tener deseos, de cambios, superaciones, este, qué sé yo, una vida mejor en general. ¿no? Um, puede ser que vaya por ahí un poquito, ¿no? de que nos están pidiendo, de que soñemos con una mejor vida y de ahí tracemos tal vez un proyecto de vida nuevo, con una situación diferente a la que teníamos tal vez proyectada, por otro lado, puede ser también que nos pidan eh, prestar atención a los sueños que tenemos. Y eh, hay un ejercicio muy bonito donde eh, si te despiertas después del sueño, apuntarlo luego, luego. Porque si te vuelves a dormir y te despiertas, ya no te acuerdas bien de, de muchos detalles. Entonces, escribir los detalles o, y las emociones, qué es lo que te hizo sentir, cuál es tu interpretación de ese sueño. Y tal vez hacer este ejercicio por una o dos semanas, ¿no? Y eh, no darle mayor importancia, dejarla a un lado y después de eh, tal vez un mes releerlo todo y entonces puede ser que sea coherente y digas, ah, esto es este mensaje, ¿no? De, de la parte espiritual. Uh, entonces, bueno, no sé, veamos cómo se va desarrollando lo de los sueños. Bueno, pues te deseo una muy bella semana. Este, hay que centrarnos en nosotros mismos, en ser uh, brillar con nuestra propia luz, con mucha compasión, demostrar fortaleza ante quién sabe qué situación se vaya a dar a mediados de la semana y pedir uh, y recibir respeto ¿no? y no dejar de soñar. Bueno, te mando un fuerte abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Como saben, agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namaste.